Volvamos por un momento a un ejemplo que vimos hace un rato, donde veíamos cómo se definía un arreglo que en lugar de claves numéricas o en lugar de solo valores, tenía definidas también las claves. Lo que podemos ver acá es el ejemplo de los datos de una persona. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que tuviéramos que guardar los datos de muchas personas? Esta sería una forma de lograrlo. Es definir un arreglo cuyo contenido son arreglos donde cada uno tiene los datos de una persona. En este caso lo que estamos viendo es un arreglo que tiene tres personas adentro. Ahora, si lo miramos un poquito, formalmente esto es una matriz, es un arreglo de arreglos. Y ¿Una matriz de qué dimensiones? Bueno, tiene tres filas, una por cada uno de los ele elementos que tiene, y dentro de cada elemento tiene dos columnas, que son el nombre y la edad, o sea, es una matriz de 3x2. Si bien formalmente eso es cierto, es bastante más claro pensarlo como No, es un arreglo de arreglos O incluso un poco más, es un arreglo de personas Nuevamente, si pensamos en las expresiones así Esto es lo que se llama un subíndice parcial o, Bueno, podemos decir, siendo que personas es un arreglo No debería haber nada raro en decir personas sub cero es un arreglo Un arreglo que contiene dos elementos uno cuya clave es nombre, otro cuya clave es edad. Y bueno, eso sucede para todos los elementos del arreglo personas. Entonces de esta forma, persona sub 0 es Mauro con edad 39, persona sub 1 es José con edad 68, persona sub 2 es, no, es Norma con edad 65. Ahora sí, si quisiéramos ver un dato en particular de una persona, tenemos que volver a subindexar el, el arreglo resultante, del primer subíndice. Es decir, personas sub 0, sub nombre, me da el dato Mauro. Persona sub 1, sub edad, me da el dato 68. Un detalle que tal vez pasó así medio rápido es que el arreglo personas en realidad no está definiendo claves. Si bien cada uno de los arreglos que contiene sí tiene, cada elemento tiene su propia clave como ser nombre y edad, el arreglo de afuera personas no define claves. ¿Y entonces cómo funciona esto? bueno Sencillamente PHP permite que uno no defina explícitamente las claves del arreglo Y en ese caso lo que hace PHP es definir las claves como números enteros correlativos Si uno quisiera tener un poco más de control sobre eso, podría definir la estructura de esta manera Donde personas es un arreglo que define las claves de cada uno de sus elementos Donde por ejemplo la clave primero está asociada a un arreglo que tiene nombre y edad la clave segundo lo mismo y la clave tercero lo mismo. Luego, encontrar un elemento en particular es básicamente lo mismo que hacíamos antes, salvo que en lugar de hacer el primer subíndice un número, vamos a tener que utilizar la clave que hayamos definido como subíndice. Este tipo de estructura es sumamente usual en PHP, particularmente cuando se trata de trabajar con bases de datos. Pero bueno, eso es tema para cursos curso siguiente.